Tengo casas de espera. Tengo espera, pero, pero, pero yo estoy esperando que vuelva. Que vuelva. Y aquí estoy yo, perra con una pero pata. Con una. Sin balúa estoy, estoy mirando yo, mirando pa'l contraventa. En esta me encuentro yo. No sabes Ay, yo, yo. si pisar o tirarme a la esquina hoy. Esquina. No sabes y si esperar a que, esperado, que, que me muera sola. No, no, solo. no sabes que si esperarme. En esta oscuridad No tengo que volar alto Para poder alcanzar que Te va Y yo Y yo, y yo Te va y yo, y, yo, y, yo, y yo Estoy esperando a que Vuelva la muerte tú. En esta oscura tal vez Pueda volver a alcanzar Y te va y yo Y yo Y ya, y ya, ay tu tu tu tu, te va, y ya, y ya.